Yo lo que he visto con el tiempo es que cada vez eh, doy menos contenidos yo explicándolos e intento que sean ellos los que lleguen a esos contenidos por sí mismos en la clase. Esto es un poco todo la idea del aprendizaje activo, etcétera, entonces a veces en vez de poner una tabla o poner contenidos y que ellos los vayan no sé, copiando o yo se los voy explicando, pongo una imagen, pongo un caso y a partir de ahí intentar que ellos mismos vayan llegando a eso a base de discutir allí mismo o de, de pensar y, y al final, bueno, yo puedo resumir la, la cuestión, los puntos fundamentales, pero eso sí que he visto que mmm, mejora mucho el, el aprendizaje del alumno, o sea que claramente en vez de estar ahí recibiendo mensajes, piensan, reflexionan y eso, bueno, no se les olvida o por lo menos <risa> dura más tiempo. ¿no? Ahí. Al final es muy difícil que, que lo que tú les vas a contar, que, que a ti te parece que es maravilloso y que, que realmente se entusiasmen con eso. Entonces habría que ver la manera de entusiasmarles un poco y ahí lo único que yo he visto que funciona también es contarles historias eh, de vez en cuando, que el, las, las ideas, los contenidos que les quieres transmitir vayan en el contexto de una historia, de una historia real, de una historia de la ciencia, en mi caso, de cómo se descubrió algo, eh, algo que tenga que ver con pacientes o cómo eso afectó a la sociedad, no sé, cosas así, eh, muchas veces estás eh, contextualizando los contenidos dentro de la historia, de cómo se ha ido desarrollando eso, muchas veces les ayuda a bueno verlo con otros ojos, implicarse más...